Se han mallado, tío, no te haste escondido aquí, bro Aparte eh? la polla, What? What? Macho, tío, por favor, juega bien. Joder. Hermano, se le ha ido la pinza este hombre. No sabía por dónde le venía la minija. Ay. La polla, bro. What What Hola Hola <ríe> ¿Qué, se, ¿Qué era este hombre? O sea, era una persona y todo No me lo creo yo No me lo creo yo Ay, mi madre Madre mía ¡Vamos! ¡A pico, coño! ¡A pico! ¡Sí, señor, bro, no, no. ¡Sí, señor! ¡I got it! ¡I got it, bro! ¡I got it! ¡Soy un guarrete. ¡A tu puta casa! What? ¡Madre mía, qué troll, macho! Me siento muy troll a la ver a ah, esto de esto. Madre, madre. madre mía, madre mía. Vamos GG GG guys GG bro GG Nice job no, yo tampoco hermano, yo es que puedo Puedo escabullirme fácil loco, pero tú qué Nah, pues voy ahí tirando ya por el agua no Voy, voy, voy, voy Dale, dale, dale, dale, yo voy por el agua, Ninterray Me cubro Me voy a poner un puto chupito Mira, mira, mira, mira, me han puesto una saltadera aquí de gratis, loco. Eh, vale, voy a intentar... No, no, no, no sé, tío. Voy, voy, voy, voy. a intentar subir yo, es que no puedo. ¡Uh! uh! No tengo más. Va, tengo una arriba, tío. Apaga. A ver si voy para ti, tío. tío. Estoy aquí, eh, estoy aquí. Tengo nota hasta arriba. Lo tengo a la derecha. ¿Se ha puesto plataforma? 9, 5, no tengo más balas de nada, tío. Vale, vale, vale. Aquí he bastante, eh. Para que no suban, eh. No sé, madre mía cómo me estoy escapando de aquí. El tiro. Uno muerto. Buenísimo. Ah, estoy muerto, bro. Oh tío, lo he matado, tío, lo he matado. Oh my god, lo he matado. GG, bro. Queda uno y no sé dónde está. Está aquí arriba, loco. Ah. Lo voy a tirar, lo voy a tirar, lo voy a tirar. Me he a mi cabrón, tío, para mí, loco. Joder, loco, la que me liado, tío, pa' En serio. <risa> Perdón <risa> Está bien Es que todos estabais arriba como subo Estaba, aquí, estaba, aquí, ¿Eh? estaba LOL sí, sí. ¿Qué coño? Eh? Ah, vale, no, el otro no, no. viene aquí Ok, está abajo no, no, no, no, no. Este sí que viene abajo, eh También Mira, mira ahí está En blanco Eh, vale Muerto <risa> Voy ya abrir yo la cámara, chavales. <risa> Ahora os se he puesto ahí para. Yo, vaya francazo la he metido, ello. Madre mía, hermano. Lo he visto y la ha pegado en toda la nuca. Vale, muerto, es de allí. Muerto, muerto, muerto. Muerto otro. Buenísimo. Pero... Yo... Aunque da gente, eh, queda gente aquí. Eh, no, no, lo he. El... Sí, sí, aquí dentro, aquí dentro. Sí, sí, queda peña, queda peña, queda peña. Le meto bien duro con el paraguas, ¿no? Aquí hay Glapper, gla de este raro, ¿cómo se llame? Gra grapero, Glapero, ¿cómo se llama? Eh, ¿dónde está el tío? ¡Aquí, aquí abajo! ¡Ah! Buenísima, tío, buenísima. Buah, este lo he matado yo, tío! Sí. No pasa nada, está perfecto, eh. Pilla, pilla Luis. Voy a con bonsai. No, no, voy yo, voy yo. Se tira para abajo. Buenísima, chavales, nice. Y nos quedan solo tres. Eh, Bonsai, toma, ponte esto de, de bonsai, velocidad Bonsai, toma Grapper, tío Toma, toma, toma. ¡No! ¡Hola, oh, hola! Que está aquí, tío Está aquí, loco. Muerto, muerto, muerto Me cago en sus muertos Espera, perdón. Aquí, perdón. perdón Revive, no, revive, no, revive ¡Hostia, hostia, hostia! Tío, ¿cómo? Ahora, no, es que estaba editado Me he quedado todo rayado Digo, yo sí, ah, no puedo... Estará, está escondido dentro de una cara Pero, entonces, primero tenemos que... ¡No, no, no! ¿Dónde, dónde? Creo que está mal... Creo que he ido dentro del lagusto Vale ¿Lo tiro ya? Me ha hecho mucho caso Lola corre corre corre corre ponte ponte ponte ponte! corre en el guafoca espera no, no. en el guafoca corre corre corre corre corre corre corre corre doble, doble, hermano. corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre paro, corre corre corre corre corre corre corre corre corre va va va va putada construye no, pues, es que me va a matar chavales me va a matar a mí me mata me mata con cierto me mata lo matamos loco <risa> <risa> la lo ha dado no cabrón <risa> <risa> ya ya estás contento no <risa> Qué puto momo el nota, eh. Uno contra tres y el tío ahí... ¡Me lo creo! Cojo y me voy, tío. Cuantito, ¿qué que cojo y me voy, tío? Cojo que has dicho? Cuantito, ¿qué has dicho? Yo creo que está en el arbusto. Ha sido cuando la ha pegado con el barret y estaba ahí. A ver, apaga.